Aquí andamos con el video de IGN güey. Esto obviamente lo vamos a subir al YouTube güey, Porque pues necesitamos comer de algún lado Y esto va a funcar Voy a intentar explicar lo más que pueda que Este ya medio me aprendí esta ruta Ya medio me aprendí estos trucos Así que pues Tengo el conocimiento un poco para Más o menos darles a entender qué es lo que va a ocurrir Porque esta ruta actual ya usa lo que es El Lunch Warp es un truco que se descubrió en Halo 5 y también puede ocurrir en Halo Infinite. Y con eso se sigue mostrando de que pues, se sigue reutilizando todavía algunas cosas de los juegos anteriores, ¿no? Entonces vamos a empezar. Entonces aquí nos muestran un poco de lo que es que... La previa de lo que vamos a ver. Mira. Este truco oh, Lo hemos usado O sea, literalmente ellos dijeron aquí, te, aquí hay un bug Que logramos arreglar así de que pudimos bloquear De que podía subir usando El puro gancho, ¿no? Pero pues no se esperaban que pues Bobinazo a la verga, ¿no? Y bueno, ahí empezó a atravesar Las paredes y lo cortaron, bueno, los pisos Entonces vamos a ver Este... Los, los devs reaccionan a Halo Infinite, Hello, explicado uh, por Pedrogas. Obviamente voy a hablar y voy a pausar muchas veces esta parte. Este Déjenme, déjenme, callo la MCC, no mamen. Ya caí la MCC. <risa> voy a andar este, hablando sobre, sobre la marcha. Si quieren escuchar a los devs originales, saben inglés. ¿Qué haces viendo, a mami? voy a ver el pinche video de IGN, no seas mamón. Así que vamos a explicar este rollo, ¿no? On Halo Infinite, este, déjenme people. mover la cámara. I am Caleb Doty, uh, gameplay designer. Uh, and I am Mika. Oh. I'm a level designer. Quitamos uh, eso. On outposts. No. Ah, no mames. Oh, puta madre. Okay, yo creí I'm que se iba a quedar el overlay. A esto Five va a, a ser, half. este... Some change, of course, of course. esta es la run de Sasquatch. Este, Sasquatch ahorita es el que lidera todo este rollo. Y los devs acaban de decir, yo estimo 5 horas. Y otro dijo, yo digo, que hora y media? Yo antes de que saliera Halo Infinite, les dije, en menos de media hora se va a terminar Halo Infinite. Al chile, abrí el hocico de más, pero fue una gran predicción. Vamos a ver. Aquí ya directamente está usando el gancho eso ya lo sabemos este yo ya me sé pues, todo esto de memoria yo supongo que los que ya han visto mis videos ya lo han visto saben más o menos cómo van uh, see, he, los devs how han visto he, like, por Twitter todo lo an que hemos este like usado a Going right there. He's, he's Se están dando cuenta. Cu o sea, uh, ahorita están excitados, güey. Están extasiados por lo que es el movimiento de Sasquatch. Wow. A la verga, güey. Ese slide <laughs> estuvo <todo> bueno. <laughs> Man, aquí, aquí no importa si los mata lento o los mata rápido. Simplemente está esperando lo que es el elevador. Eso ya lo hemos explicado varias veces. Se ve muy clean, la neta. Sí, sí, sí. Este, lo hace con Teclado y Mouse. El, el movimiento con Teclado y Mouse es bastante limpio. Las dobles bobinas automáticamente instaquilea ese vato cambiando al, al rifle asalto. Este. Pues nada. El, el, los primeros dos niveles es donde más vamos a ver este tipo de, de combates y cosas. Y hasta eso no es tanto lo que se ve. O sea, están diciendo que los elevadores van. 50% más lento eh, de lo que los tenían planeado hacer básicamente oh, these, I wonder how Otales. many times, you know they that he's like oh, played slide. this or they've played this right to to get this amount of fluid um gameplay ¿Y ahí oh yeah se viene el primer the, the oh the door oh uh, yeah the door yeah. punch uh yeah there we go yeah we're fixing that como que you were fixing that chingan a su madre no no no we're fixing that mis huevos fixing that that's why warship is five minutes That makes sense. Yeah. Ah, la verga, güey. Acaban de, de decir que sí, it's, vamos a arreglar ese it's pedo, güey. Okay, no, no, mm, yeah, claro. a... Por eso Bungie era mejor, güey. cierto, güey. Ya me so so van so a tachar de Bungie there. libero, güey. <laughs> no mames. Out. Yeah. Lo van a arreglar sin querer, sí, no. Ups, lo arreglamos. And I played this game, like... <risa> <risa> y con esto 100, confirmamos: 100, 100 los uh, jugadores saben más que. que yeah. Esto. Yeah, was like a ya dark dijo dark el Bungie. Ya, güey, Soy Bungie oh, Lever, no, gente, so lo right. confirmo. Por <risa> <risa> Bungie <risa> es mejor, sí. Wey. A ver qué tal coloca. Ah, la cagó. No, Sasquatch, eres mi gallo, güey, okay, No puedes fallar. look okay, at this, look okay, at this. Sí, ah, mira, se percató, güey. El vato se percató de que usaron la orillita. De que usó la orillita del este. De la puerta para sacar el ángulo para que se viera volando. Se dieron cuenta, güey. O sea, los devs saben, güey. No están pendejos los devs, güey. Solo les faltó más tiempo para un juego más chido, güey. Solid six months of development right there. Sí, creo que lo arreglen. Güey, así como lo dijo yo también La siento sequence, que sí, güey. Tres minutos 33 güey. ¿Cómo hizo el doble slide? Ese se conoce. No estoy seguro bien cómo lo hacen. Pero sí vi por Twitter que ya lo andaban haciendo. Simplemente vas corriendo, te deslizas. Y mientras estás deslizando, te vuelves a oprimir, correr y te deslizas. Pero tiene que ser en putiza. Según yo, así es como se hace el doble slide. Yeah. y se acumula velocidad ¿cuánto tarda en no encontrar? encontrar? no, esta, en yo he de decir güey, por lo general doy, yo predigo cosas bien cabrones that, yeah. esta es la ruta definitiva no va a haber más cambios o alteraciones, uh -huh. la mayoría son uh -huh. trucos uh -huh. que, uh -huh. que ya Is se conocen uh -huh. <ríe> no. No. No. No. un cachito no. a los güey. pero bueno, vamos bien y los, los devs no han dicho nada, solo es, se emocionaron bastante con lo que fueron los trucos del de la bobina, y pues lo, del, lo de la puerta, güey, lo de la puerta me sorprendió que el güey dijera, si sí, lo vamos a arreglar, me, no me gustó que dijera eso, güey. Porque pues no mames, like o sea, compa, estás matando, estás ring. matando las runes, güey, no digas mamadas. <risa> <risa> o sea, tus pinches juegos los mantienen <risa> vivos los, Chiefs, Chiefs vivo los runners güey. <risa> Tampoco, güey, pura mamá. <risa> okay, Pero al chile, no, wey, que no lo <risa> quiten. Hola, <risa> cherry cuando es. Pero un, <risa> futuro, un futuro junto <risa> con ella, perdón, Faico, we no wey, lo veo, güey. With the lines. Yeah. O sea, sí he dicho cosas que se han cumplido güey. Como por ejemplo, dije yellow. que lo del Pelican okay. Se iba a volver obsoleto yeah. y salieron that's that's that's that's cool. con el yeah, that's a, that's my bending. My Listo, güey uh, Vamos team, bien oh. Están así como de, a la verga oh, we go. Y aquí empieza a, like a la verga, porque oh, hizo... okay. right Yo también uh, creí que se iba a caer, pero ya Fue por la duración del gancho Uy, eso estuvo feo Showmanship. Here comes the pillar. Just skipped right past it. Okay. Uy, que, que, ah, casi. Puedes irte aún más derecho, pero creo que es exactamente lo mismo. ¿Vienes like, te? Este, este es de mis favoritos. Like, it? not, Yeah, it's know, like, just in the raw BSP, so like it would the door frame would never load in, but the door would be there, or, or vice versa, and we'd be like, what? Cool. Was, a so ver qué awesome. hacen con esto, güey. O sea, yo creo oh, que sí sabían que podía salir volando con las bobinas, pero no de que se podía hacer eso. O sea, y lo interesante es que algunos de los devs que están aquí, o sea, son de los que trabajaron en los niveles de la campaña. O sea, por eso, por ejemplo, no pusieron al Nando, Nando anduvo el multiplayer, o sea, estos manes son los de la campaña y de hecho hablaron sobre un error con una puerta de que estaba en un BSP correcto, que básicamente es una zona del mapa que se carga de manera distinta. Algún día explicaré qué son los VSPing, It was all independent, like slabs, and then we y had to like las pilas, digan, This elevator was a lot of work because how a a of little a of Aquí están diciendo que encerrar al, al jugador en el centro fue algo así como lo que no sabían qué hacer. Y la neta sí se mamaron, güey. O sea, ni siquiera puedes brincar durante ese elevador, güey. Pero ni pedo. Vamos a encontrar un glitch para atravesar las cosas sin golpear el suelo. Se puede con las bobinas de fusión. Pero yeah. solo elevator hacia arriba. Esto es muy tardado, güey. Uh, Infinite <laughs> es el que tiene más auto-scrollers, Antes <laughs> era el 2, pero ahora es Infinite. Infinite tiene más momentos like de, the... sí, simplemente Maybe toca esperar en so fog el fog elevador. y... And... Blue uh, and y cosas, es realmente cool. Oh, I it's Data viene? Ah, mira qué bueno. Ah, la verga güey. Ahí... Ponce hacia like, atrás. Qué triste. Bueno, hacia atrás. Esto yo creo que, que ya heard. saben qué hacen. Oh, yeah, you. No you. dudo que les sorprenda esto. <laughs> <laughs> not so questionable here's, at all yeah no, here's, exactly. here's something that we don't talk about is like that that index when you have to acquire the index we um we always wanted to power seed moments so you kind of learn the power seed but um you know the grapple was a was something that we added on later so we had to figure out how to you know how to how to change the scripting on everything so it doesn't require you to do that that, that step that he just totally circumvented with the grapple <laughs> <laughs> yeah, I, oh yeah come on like really early right this really was, like, early like one of the very first sort of o sea, de huevos dijeron, nosotros diseñamos ¿sabes, todo ¿sabes, para no qué, necesitar ¿qué gancho el gancho y, y después el... metimos el gancho, güey. Eso explica varias cosas, güey. Like, right? like oh, no. Eso explica golly. varias cosas, ¿no? no Chinguen. Right now, o sea, por ejemplo, Is ahí a fuerzas you... necesitaba usar la semilla no, de poder para que el jugador entendiera cómo funcionaban las semillas de poder. ¿Qué hijo de ocho unidades dentro del juego Golly, you know, o sea creo que el, hablan del gancho wey, de qué es lo que mide el, el gancho o sea, sí dijo algo de 80 pies, pero después lo, lo <laughs> corrigió así como ocho <laughs> unidades, o sea, metros like Halo, this? pongámoslo así, metros Halo. This is, this is kind of neat. A, just a way for us to make it look fancy sockets. I wonder like that No, you no, we you, Mika we was just you. That was a complete oh. trick. Was that a we trick? Yes, we wanted to see you try to... <laughs> I could have sworn that was actually... Oh, my God. Oh, Mika, that was hilarious. We tried to trick you that the that you could actually chuck it in there, and it would suck it up, and then we were calling you Tom Brady and all sorts of stuff, and you... <laughs> No, güey. Oh, o sea, hablan de que podía succionar, güey. Es <laughs> un right? pendejo. Man, I thought, I thought you know <laughs> o sea, de que se, sorry, se succionaron I, las semillas de poder también, algo así, güey. Está interesante, güey, cuando están todos, este... Güey, nunca he visto el combate en esta sección del récord. Oh. oh, oh! I'm sorry. I thought you were talking about that. Okay. <laughs> Because I remember doing that to you, and like having you stand there next to it, trying to chuck it in there, and I was like, "Oh man!" <laughs> I, think, I think my favorite bug, my favorite bug with those power seed sockets, is that you could put an AR in it, so you could just walk up and put your gun <laughs> oh, into, yeah. into the power socket with power. Yeah. If, you, if you shove it in hard enough, it just you know it, it provides so much kinetic energy. That yep. it just, it just powers, the, powers the socket. That was <laughs> him. Just... Did you see that little chuck of the power seed? That was him to show it off la pelea con Tremonius, I mean, quiero ver qué hacen. No, no, no. I, I keep on forgetting this is legendary, o sea, estos güeyes so están diciendo so de que nervous. debe de, pues básicamente, yeah, andar bien pitudo con un arsenal mamalón para bajar a Tremonius en legendario It's rápido, güey. Yo creo que no se esperan del combo I mean, para matar a Tremonius. For, no what, el like que like yo les mostré years, de agarrarlo con el Sino con el gancho y granadas. <laughs> con eso te <laughs> yeah. deshaces a Tremonius. <laughs> yeah, yeah. ¿Cuáles <laughs> granadas trae? Trae picos y fragmentación. Ahí está. Like el ahijonador. Granada. Oh, okay, Le pega dos. So he he threw three grenades on him. No, mm. fueron dos. to pile up a pilar un coils. That was Era. Oh oh, oh. oh, I like it. yeah, never mind, he just needle. Let's go we. The, the modest Estos vatos pensando que iba a usar el truco de las bobinas de fusión de de de de todas en su spawn para be, reventarlo. In, in pero no, hermano, no no no no no no. no, no. Okay. <laughs> we, está <laughs> chido ver esto con las reacciones de los devs de porque la neta si este ellos como que ya se esperan ciertas cosas, güey, y sí si como like well hacerles ese como de el bait o hacerles el de, ah, pendejo, te la queriste, güey, a los mismos no desarrolladores no. es otro <risa> rollo, güey. <risa> <risa> o sea, sé que IGN tiene otras, creo que tiene Halo 1 y creo que Halo 3, o sea, podría, podría guachar también y igual explicar yeah, un poco I y the, traducir algo de lo que, que dicen options. los devs, güey. Ahí Rony, igual para... I, I that's, that's para aguacharlo acá en stream. For, um, Uf. Estuvo bueno. Cool yeah, exactly. yeah. Cuando estaba en tipos, no, hombre. Estaría cagado you know, like, poder yeah, jugar like, en but, tipos. Por cierto, aquí la manera en cómo se recolectan los núcleos Spartan know. de esta sección it's cambió it's un, so un so poco. Ahora es un poco so más rápido. A la verga, güey. Lo so destruyó con la velocidad. This um, this elevated platform right here, this landing area, was uh, a lot of fun. There was also a fun bug there Scorpio. where you could disable the uh, phantom with those uh, electric grenades, and uh, that was pretty funny to see him bounce around on that. Un bug eh, que, oh. un, que con oh. un bug se oh. desactivaba oh, he's el there. phantom. Oh, he's yeah, yeah. That was a. That was He's actually not. They're they're not actually doing it. I don't know. No, he's got it. Yeah, there it is. Yeah. Oh, okay, okay, there it is, okay. So backstory on that, that was uh <laughs> Yeah, <that laughs> was a prototype from from way back when. Uh oh no mames, van a contar la historia del cañón Scorpion, gente. Ahorita la escucho y se las cuento, wey, se las traduzco wey. Actually not they're they're not actually doing it. I don't know. Oh, okay, okay, there it is, okay. So backstory on that, that was uh <laughs> Yeah. That was a prototype from from way back when. Uh when we had When we had, um, I forgot what they called them, but there were some sort of like helpers you could have when you're assaulting a base, and and the invention of the orbital strike led to the uh, led to the, the creation of that little object, and then little known, or uh, I guess I guess at some point during development you could pick it up, and uh, the rest is history. Yeah, just like someone o sea, básicamente changed se les olvidó. Or or yeah. it just like... ¡Ah, no mamen! Yo les expliqué eso. A ver, ¡ojo! ¡No mamen, matos! ¡Soy una pistola, güey! ¡Yo les dije justo esta mamada! Wey. A ver, les explico, güey. En algún punto del desarrollo... si ¿sí ven que, que puedes pedir un ataque aéreo, güey? si ¿Sí ven que puedes pedir un ataque aéreo? O sea, básicamente... Mientras estaban desarrollando ese pedo... Crearon este objeto dentro del juego... El cual era algo que... O sea... El cual era un algo, un arma, punto, un arma invisible, un algo un objeto que disparaba ese pedo, güey. Entonces. En algún punto del desarrollo hicieron que fuera a, uh, recogible, usable por el jugador, güey. Entonces, este. Pues dicen, el resto es historia. Obviamente, al güey, que al becario que le dijeron, oye, güey, que no se vuelva recogible, se le pasó y pues ya. Y, y dijeron justo lo que yo les mencioné. Dijo. Hay una flag que, de, que se nos olvidó activar, básicamente, y eso yo les dije. O sea, las etiquetas de las armas, todas las armas se basan por etiquetas. Y, tú, y básicamente pongan ustedes que en el diseño es un checkbox o pinches cajas de esas que le pones palomitas en, en el navegador cuando llenas un formulario. Entonces hay una opción que dice, esta arma es recogible por el humano, o bueno, por el jugador, y la palomita de Simón, o si no tiene palomitas es que no. Y esa es la única diferencia, güey. O sea, todas las armas dentro del juego tienen como esas propiedades y nada más es como de sí o no. Y a este objeto que dispara como Scorpion, se les olvidó ponerle un no. En, po en pocas palabras es eso, güey. Y por eso es que nosotros podemos recoger el arma de Scorpion, güey. O sea, wey, básico de sí, o sea, lo hicimos recogible y se nos olvidó hacerlo no recogible, güey. Fin y no nos dimos cuenta, y ya que salió, fue así como de ah, it, Sí, sí, sí, ahí está. Para los que dijeron, oh, es que es un easter egg. Nah, no era un easter egg. No puedes hacer un easter egg tan mal hecho, güey. <laughs> uh, sort of acaba de descifrar de que el guardar think, y salir think, fue para brincar la... Like sí. whole thing, Acaban de descifrarlo. Se brincó la cinemática. Oh, Se brincó okay, la cinemática. ¡Oh, no yeah. mames! Este Dev es un dios. Este Dev, este güey, este no sé quién es el que está hablando. Lo descifró todo. El primero fue para brincarte la cinemática y el segundo fue para regresar inmediatamente al Pelican sin tener que caminar de regreso. No sé quién eres, hermano. Eres un crack. Oh, Por eso eres God. un... Por eso 343 es mejor que Bungie, güey. Por ti, sí, got an update. So you no, can get it. I don't know. No mami, Oh, yeah, okay. There you go. All right. So the, the the next the next tick on the on the On the list is is the road, which is which is the third to last mission. Um, <laughs> <laughs> Aquí ya se dieron cuenta. A ver qué pedo, güey. Acuáchenle. Aquí dice, o sea, ya, ya estamos en Outpost y dice, e inmediatamente nos brincamos a The Road. Dice, que literalmente es la antepenúltima misión. ¿Qué pedo? Así como de, ¿por qué? Así como el, el meme de, del pinche vato sudando así de. Así están But esos memes. Like, well uh, ¿Qué pedo? Sí, he <laughs> yeah, spent, you know, uh, like <laughs> twice as much tiempo en in, uh, in dungeons que en el mundo open. Eso es básicamente. Creo que no gasta tanto tiempo en la isla, ¿no? En el mundo think, abierto. Um, <risa> oh, does he need the electric upgrade for the. Or the... Ya, ya dedujo, güey. I mean, Acabo de, like Acaba de got deducir got shit, que agarró todos so... los núcleos Spartan para la upgrade eléctrica, pero no es la upgrade eléctrica, hermano. Cool exacto, güey. Okay. Oh, no mames, sí son so unas máquinas, güey. Fue right para wey, el. Some... El tiempo de reutilización del maybe gancho sea matter, menor, güey. <laughs> Matar nada más a un jackal, matar más un yakal. Ups, se le está complicando y no uh, tiene ghost. ghost ¿De dónde va a sacar el ghost, sense, mi compa? But, uh, ¿Puedes hacerle un warp con cualquier vehículo? No, no short sé, no sé, sure. vatos um, No he visto esto. Esta también es mi primera vez viendo el récord. <laughs> you know, cool. Matar al qué? Te puede con un ghost. Digo con un mungus. I just envision, because it it fires from your feet, so okay. I envision it like the little rocket. O, obviamente se debe back. de poder, pero no, yo no sé si tu hacer el setup con el Bungus. O sea, wait, tiene sentido on? que se pueda hacer. No saben qué está ocurriendo, güey. es el momento. Y también oh, voy a explicar qué es. Oh, he's going to do the fling. Like, oh, he's going to knock the... Wait, it's what like happened? The, what? The, the wacky teleport thing. I, I, I don't... What is that? this? No mames, güey. No saben. <risa> no saben qué está pasando. <risa> o sea, el, un primero dijo: Es ese teleport culero, básicamente, güey. El wacky teleport. Exacto, güey. Así como, pinche teleport culero, güey. <risa> es que no sé. No, disculpen, no tengo la traducción literal de wacky, pero wacky es así como de. Pues todo pinche mexicaneado, así como de. Pues sí, el teleport culero, güey. <risa> o sea, la manera en cómo se usa como adjetivo es así como de... Ese tele por todo chungo, güey. Todo mal hecho, efectivamente, güey. Efectivamente, es así como de... Es ese tele por todo pinche chaqueto, ¿no? Y pues no se dieron cuenta, o sea... Supongo que vieron más o menos en algún clip... Todo chafa, efectivamente. O sea, vieron algún clip de Twitter ese pedo y fue así como de... ¿Qué chingados? Y ahora, voy a explicar un poco, voy a aprovechar este segmento, esta pausa. Vato, si tú estás en YouTube y no quieres ver esto, adelántale el video, güey. Pero esta es la explicación de cómo funciona o cómo hacer esa madre. Y, y creo que tengo que hacer un video muy específico sobre eso, porque ahorita lo que voy a hacer es nada más el y se va. Desde Halo 5 se descubrió que si tú estás en la animación de golpear y te subes al mismo tiempo un vehículo, cosas, rara, cosas raras pasan. Y eso se ve en la última misión de Halo 5. Se hace un teleport y literalmente te brincas el mapa. Se descubrió, gracias a Halo Infinite, cómo manipular la dirección hacia cual te teletransportas. Y está basada en dónde estás viendo, la posición en la que tienes estacionado el vehículo y también la inclinación del mismo. Entonces hay una herramienta que se programó y que se encuentra en GitHub, que literalmente es un programa que descargas y te dice: si tú estás en tal coordenada apuntando a tal lado, te vas a teleportear aquí. Y con esa herramienta puedes encontrar lugares de teletransporteo. Entonces, Sí, de teletransporte, perdón. Entonces, con las coordenadas, si ¿sí ven que en Halo pueden activar las coordenadas con la pancam y simplemente ver los numeritos de dónde te posicionas y a dónde estás viendo, con esas coordenadas tú puedes activarlas jugando y simplemente ajustarte de manera precisa y salir volando y bum. Pero pues, o sea, es todo, todo un desmadre, ve. Entonces, este... Ah... Uh eso es básicamente cómo funciona este truco simplemente golpeas y te subes al carro y, y si está bien posicionado todo, vas a teleportearte y el juego, pero como, por cierto, como funciona en Halo Infinite es un poco distinto a como Halo 5 con Halo 5 sí se ocurre el teleporte completo con Halo Infinite solo se le transporta tu espíritu, o sea para que me entiendan, no, se, no te, te, te transportas por completo, simplemente eh, como que tu alma te Spartan queda ahí tu cuerpo se queda dentro del vehículo. Y tu alma es la que se teletransporta. Básicamente. O sea, son dos instancias distintas. Entonces, por eso tiene que salir del mapa y entrar. El juego detecta que tú estás en esa zona. Y carga esa zona para que puedas estar dentro de esa parte del mapa. Pero en realidad, tú sigues estando dentro del vehículo. Entonces, eso es lo que ocurre. güey. Es como si te da un pinche viaje astral. Y vas para allá. Y el juego dice... Simón carnal ya llegaste a esta parte del mapa, te la desbloqueo, pero en realidad no está, entonces lo que tienes que hacer es simplemente salir y entrar al mapa y el juego ya desbloqueó esa sección y entonces dice, ah Simón tú estabas ya en esta sección y pum te colocan en eso, por eso es que tiene que salir y entrar. Ah, la verga, güey. Was, it just, it just some arbitrary, arbitrary ¿Ves? Ellos mismos te, te, um, te, te transportan a un lugar arbitrario, a no un lugar al azar. Yeah, pero so ya no están like al azar, some, hermano. Warrant lo hizo consistente. Sí, oh. esto like yo programé este outpost este así it's, bien, it's, bien orgulloso so yo hice is, how is this possible I will pretend to know what the hell just happened. ojo ojo un dev le acaba de, uno de los güeyes dijo, cómo es esto posible ¿Qué es, ca, qué es esto que acabamos de ver y dice creo saber qué está pasando voy a pretender que sé lo que pasa y va a especular a ver si es similar a lo que yo acabo de explicar ¿ok? um I, I there's some, there's some... Eldritch magic going on with with uh, But how did someone find this out? Like I truly don't I, I truly don't, I truly are, don't know why we're here. here. People people are amazing. I oh. I don't know it seems to be extremely exact where you end up when you perform that trick I mean, I <inaudible> the reason why, uh, Horn of abolition is used is because there's a location in in this outpost Where you can do that same trick and it gets you to like exactly where you need to be um And you skip Así que, típicamente, hay grupos de volúmenes que separan las islas, y hacemos los volúmenes de volúmenes cuando llegamos a ciertos puntos de progreso en la campaña. Exacto. Pero esto se va a pasar por encima de ellos. Güey, está hablando... A ver, ok, ok. Acaba de decir... Primero dijeron, ¿qué pedo? ¿Cómo lo descubrieron? Y el güey dijo, estos güeyes son unos dioses, ¿no? O sea, estos güeyes están muy cabrones. O sea, ni para qué nos hacemos pendejos. Ellos la mueven, ¿no? Y entonces acaba de explicar exactamente por qué llegó aquí. O sea, dice, desde aquí va a ser otro teleport. Y explica que ellos ponen este las barreras letales. ¿Te acuerdas? En Forge, en Halo 3, en Halo Reach, en Halo 4. Las barreras letales, güey. La calaverita esa roja, güey, que te pone un contador de te vas a ir a la verga. Bueno, ellos dicen que la isla tiene un chingo de esos este barreras letales, pero que desactivan. Que automáticamente se desactiva en cuanto tú, tú llegas a cierto progreso dentro del juego o a cierta sección. Entonces dice que, pues básicamente, él ya dedujo, dice, se teletransportó a este lugar eh, a este lugar para poder desactivar las barras letales y así seguir avanzando. Es lo que este man dijo. just ¿Ves? Así, así como yo dije, no mamen, se puede con el Mongus. Porque yo solo sabía que lo hacían con el Ghost. Pero les digo, es lógico que se pueda con los dos. Porque, pues, el principio simplemente es, gol el, es el mismo principio: golpear y entrar. Cancelar la animación de golpe entrando a un vehículo. Este güey dijo, a la verga, también se puede con un Ghost. Dijo, yo creí que solo se podía con el Mongus. Y aquí es donde lo vemos de nuevo. Y la reacción de estos güeyes de, a la verga, lo volvió a hacer, güey. Así como el mago lo hizo de nuevo, güey. O sea, estuvo muy loco, güey. right over them. It's just like right through them, uh, in in any capacity. Oh, he he's, do doing the ghost. he's doing it again! He's doing it again! No, the ghost. I thought it was only with the. Wow. Mirrors. My uh, my <laughs> brain's melting right now. <laughs> this is the this is the Halo teleportation network. Yeah, like, the power of Zeta, Hel Zeta Halo. <laughs> El poder de Zeta Halo. es <laughs> different. <laughs> it, oh, look at this! Away. He's yeah, running right, through. Come on! <laughs> wow. I, I sworn we had dice que eh, él yeah, recuerda que había pre-requisitos antes that de extraer esta know. misión. Pero pues no, al parecer, nada más con llegar a esa parte del anillo he's se activa, hermano. Tank. I mean, I shoot el güey dijo: Pues no agarró el tanque, le dijeron, hermano, ya trae el tanque ahí en su pinche mano to make this awesome glorious tank run but um the surface area was pretty wide and easter actually because we were trying to prototype a bunch of different things and we wanted to give the player a bunch of options and so it's it's cool to see um i mean obviously he's these circumventing a lot of stuff but uh <laughs> it's kind of cool to see how everybody kind of attacks it a little bit differently like you know side pads and like little little nooks and crannies está hablando and, sobre and la libertad que tienen los jugadores de really hacer esta sección o sea, la planearon ellos como un tank run, así de que fueras con el tanque disparando todo, pero dice que pues les gusta ver cómo to star, este, right? toman yeah. sus I mean, propias rutas los demás yendo por las derechas <laughs> o tomando distintos vehículos, o sea, I mean, esa libertad que dan de, de completar for, esta sección. Yeah, wow. shell <laughs> <laughs> lo que no me da, no, o sea no se han percatado de que cuando dispara tiene que hacerlo brincando o viendo muy arriba porque si no se Island That was our testing where, ground back in the day. All great ideas began. It's güey. true and and most of them died. Yes, most, uh, <laughs> Recuerdan, recuerdan cuando yo estaba practicando volar con la chopper y la granada eléctrica? ¿Qué harían esos güeyes si ven que se aplica ese truco, güey? Was the bridge extended? The bridge is extended, which means that there's a bunch of keys getting flipped. Uh, yeah, I would I would imagine that. Pero uh, bueno, con eso quedó dirood sort of, uh, you know weird teleport thing with the with the vehicle uh, it, just the keys wow wow siguen sin descifrar cómo se hace el oh, that's, that's dice 4 minutos so en esta misión up, like, Caleb, este... Caleb, you, uh, qué van a hacer cuando vean que atraviesa? mira bien oh yeah um, Mejoró el gancho uh, on design and, It was a fun I mean it was basically looking or trying to make challenge rooms. Um and and kind of oh, like training rooms for the banished. Whoa. See, see this is the, the walls. This is what I'm talking about. I've seen this before where like the uh the grapple yeah, hook and dice, the grapple hound were like Yeah, and since he's he's still he's still not outside of like valid geometry yet, he's able to walk on top of stuff. ¡Listo, güey! Acaba de confirmarlo, güey. Y es lo que yo también... ¿Ven? Es que cuando me preguntan cosas, yo luego sí especulo mucho y ahorita es como de... ¡A la verga! O sea, no estoy tan pendejo, güey. O sea, es lo que le decía. El juego detecta que todavía está dentro de... Dijo eh, Valid Geometry, que es como geometría válida. O sea, todavía está dentro del mapa, aunque está fuera, O sea, el juego tiene todavía como su colchón de zona caminable, aunque estés atravesando. Y es lo que él dijo. Es así como de... Sí, ya, ya, ya había visto que esto pasaba y detecta que todavía está dentro de geometría válida, por eso no lo frisea, güey. That's amazing. Yeah, I, yeah it's, it's insane. Can he I get remember, back? he get back in? He's, He's gonna, gonna have to ground pound back in or find uh, a hole in the geometry. Ves, eh, eh, dice, a ah, huevo. Te preguntaron I cómo regresa de nuevo y dice, puede usar that, un ground pound para entrar o encontrar un agujero in, en la geometría. Pero ¿Está confirmando de que de que hay agujeros en la geometría de Infinite, güey? ¿O solo lo está especulando? ¡Hola, like uh. <risa> oh, verga! Acaban de confirmar. O, o sea, ya dijo este güey, dice... ¿a, a, ¿A alguien le pasó? ¿Alguien lo hizo, güey? Uno... Supongo que durante la fase de testeo... Descubrieron que se podía hacer ese pedo, güey. Pero, literalmente dijo que, pues al chile lo intentó replicar y no salió, güey. ¿No? Entonces fue así, ah, yo por accidente me caí en uno. Ah, no, arrololos. Pero, o sea, dice, dije, dijeron, pues como lo intentó replicar y no salió, pues nosotros pensamos que ya no, no era tan fácil de replicar, ¿no? O sea, de que era muy poco probable, ¿no? Y dice, pero por lo que vemos, al parecer sí es muy replicable. Algo así Si te alejas mucho No like, te mueres, te friseas Pero sí, now. tiene sentido yeah, este güey I mean, Y right. sí güey, o sea, este vato No sé por cuánto tiempo tuvieron que hacer Como, o sea Encontrar este camino que está siguiendo este güey La verdad no es tan... Tan distinto el camino que se sigue, o sea, si sí puedes desviarte un poco, pero sí, o sea, eran vatos que, ah, o sea, haces un mapeo, vas y ves que tanto me puedo alejar y te alejas, y cuando ya no puedes avanzar te ofreces reseteo misión, y empiezas a hacer un mapeo de las zonas por las cuales sí puedes caminar cuando estás fuera del mapa. Y eso es el esa es, esa es la magia de los pinches speedrunners, güey. Yeah, Repiten below, esa madre um, chingo de veces hasta I mean, que this sale exactly el teleporte. Creo que so no se percataron like, del teleporte. So right? Ese to... <laughs> sí, güey, uh, I, sí. You know, I'm, I'm Dice, the logic held up. Yeah, yeah, yeah. Dice, lo matan, ¿verdad? O sea, sí lo pelea porque es un prerequisito. Y en efecto, wow. gente, se descubrió que era un prerequisito que a huevo tienes que matar al maestro espadachín para poder llegar con tremonios. O sea, si te lo brincas, porque hay maneras de brincarlo, si te lo brincas y llegas a la sala de tremonios no va a aparecer y no se puede. A huevo tienes que matarlo y de hecho te tiene que dar este como de que completaste esta sección. Su única debilidad, un disparo de arma escorpión, casi casi. Yeah, Dije, ah, es Dije, dije Tremonius, güey. Like, you know, el güey Perdón, güey. son it pinches brutes roto, güey. No mames, dije Tremonius. Gente de YouTube, no me quemen los comentarios, güey. Escarum es el chido. <risa> no mames, wey. Oh, estos elevadores también. Mm. Remember, Caleb ama esos elevadores. El Escarum. You know, they, they worked the first time and I never had to touch them again. Never. And that's a lie. A ver qué hacen. Se viene. Quiero ver qué hacen aquí, güey. Supongo que van a saber en cuanto puedan qué es lo que está ocurriendo, pero quiero oh. ver su reacción. Oh. Going oh, he's un gran Ground Pound. Sí, Ground Pound, well, would ¿Dónde vas? I if the boss might oh, la verga. Ese güey lo dedujo. <ríe> ese ese vato dijo, "Me pregunto si el boss desaparece, güey." If you get far enough. With just... yeah. yep, ¿Sí? Oh, oh man. Oh, ese güey, Se ve okay. even, even, you know, Lejo, Tienes you un no cañón en el pie. Bueno, en el, el zapato... Of, of low <risa> Le dijo, tienes un cañón en el... O sea, ya se, ya se percataron de que sí dispara desde los pies el Master Chief, el cañón, no me había dado cuenta. Ok, yeah. <risa> hey, even, even, you know, powerful artillery, you know, páles en comparación con la verdadera fuerza de los low triggers. <risa> <risa> <risa> Nada es oh, más fuerte funny. que los triggers de carga. El vato that's dijo, technology. sí, ¡Ojo! Yeah, mm -hmm. <risa> <risa> oh, <risa> Le quieren pagar al Sasquatch. Eso, eso, eso, es, es broma, ¿no? Pero es así como deberíamos de, de, de, de pagarle un poco, güey, para, ¿sí? para que vea <risa> no, qué pedo. Pero no, güey, no es Sasquatch, hermanos. Paguen la Hark. Hulk. Hark es el chido. Eso es algo que... A ver, me voy a... Me voy a... Me voy a... Voy a hacer un poquito de rant, güey. Una disculpa a YouTube. Voy a rantear un poco, güey. Algo que me, que, que me. Bueno, no es me molesta, es como. Me frustra. Es que siempre le dan el crédito a los runners, güey. Cuando la gran mayoría de los runners no valemos pito, güey. O sea, los güeyes que de verdad descubren todo están muy cabrones y, ca y, y casi no se run, porque se la pasan más viendo cómo romper el juego. Burnt fue el que hizo el programa que te, básicamente te indica dónde teleportearte. Hark fue el que descubrió la mayoría de los lugares para ground poundear, güey. Waifu igual anduvo metido mucho con los coil launches, güey. O sea, todos esos güeyes son los que descubren todo y casi nadie les da el crédito, güey. Eso es algo que es así como de, ¡ay, güey! Me frustra, güey, me frustra, güey. Una disculpa, güey. One, like... Ah, obviamente también hay mucha más clica, ¿no? O sea, esos fueron los principales, pero también DICE estuvo muy in involucrado y otros güeyes, pero ya. ¿Eh? Dijo, tienes que matar blind, a todo he para he que se, se abra la puerta. All the, all the core, uh -huh. Y dice, ya, ya, sí, el pound es el bueno, por eso no usas tanto Spartan Core. Y mira, moviéndose nice por afuera. Box, Hey, look at that. Look at all the está muy chido. Aquí todos los silixes a la izquierda, güey. No sé quién hizo este mapa, pero así se ve que reutilizaron eso, porque eso es de I la segunda misión. Right don't dónde está? Aquí Cortana talks to you for a little bit and uh, talks about No me acuerdo I can't remember. But, no, yeah, sé that's de like cable. that's like the whole scene right there. Mm. Is, uh, uh, do, do you think he came back in here because there's some key that he needs to trip or something for something to progress? Uh Okay, esta pregunta es buena. Bl a bloodgate on those hunters would be my guess. Posible, I think yeah. that the the level kind of uh bottleneck right there and so mm. you kind of like have to do something to Yeah. Uh, yeah, not... ah, no. Bueno, Ahora lo dedujeron. dijo, "¿Por qué carajo tuvo que meterse a matar a los hunters? O sea, ¿qué es lo que pasa?" unos pensaron, no pues debe de, de ocurrir, debe de haber un trigger ahí para que pueda progresar, y, y, y el último vato dijo, hay un cuello de botella que hace que a huevo tengas que hacerlo, debe de haber algo que, que haga que a fuerzas debas de matar a los hunters, y ese algo la respuesta es, que si ven que les digo que es como un área caminable, justo después del cuarto de los hunters, donde está ese pasillo por el que está, no puedes ir por afuera, te friseas, el área de caminable, está muy concurrida y no puedes pasarlo este, así que esa es la, la principal razón, ups, es la principal razón por la cual no, este, no se sigue por afuera, a huevo hay que matar a los hunters pero sí decir, lo it, dedujo uh -huh. so medio lo dedujeron o sea, les digo que We're se ve que different sí different son los devs güey. O sea, pero es una es una es una buena pregunta de ¿por qué chingado se metió al mapa? Y es como de, ah, I'm esa es la respuesta. aquí por qué se va por acá. Okay. He's got to, to he uh, he's do a little hop every time he shoot it. It's a little oh, skill, yeah, no, a no, little no, skill no. check. He just but they, he's up with geometry there too, like Whoa. Oh, oh, la yeah. verga. La <laughs> No sabía through, eso. Like, no like se ve like que the, atravesabas con that, la velocidad. That, Interesting, interesting. Yeah. interesting. Whoa, and it was Atriox, not Escham. I apologize. I want to make sure that I. ¿Cómo? <laughs> ah, no, the. Let's say the they like, we doesn't even know the game. <laughs> no, we. Well, that's a given. O sea, aunque se oh, yeah. les haya cagado porque, yeah. o sea, like la neta, years, you know? <laughs> sí, están, están descifrando muchas cosas, <laughs> we. Why are we here? O sea. Es como cualquiera que vea este video por primera vez no sabe ni qué está oh, pasando, güey, nice. eh. uh, y uh, ellos son capaces de, de deducirlo. I don't do this though. This is this is this is a uh, oh, well yeah, yeah. he has a <laughs> for <after> Fujio. <Geo. laughs> I like how he has a fusion coil like a little little like backpack he's taken with him. Uh, on his adventure. Ya, ya, se, ya dijo sure uh, por qué se off. usará <laughs> la la bobina de fusión, hermano just riding the coil Ah mira, este güey ya lo dedujo sí, deduzco, dice mi deducción es va a brincarse el elevador utilizando that, la bobina. You that just blow de hecho, sí pasa. Esta, esta pregunta be, es buena. You know, you could, you could, Dice: ¿Por qué carajo like la bobina no los mata? Mm -hmm. it, it, it so ¿Por qué la bad? bobina no los mata cuando you'd la jalan hacia a ellos? Then, like, De hecho, up. sí yeah. pasa. Sí te puede matar. Sí. Tenemos un bug Wow. Well, la manera de hacerlo sin morir es mientras vas subiendo, agarras la bobina, oprimes el botón de agarrar la bobina y la coil. sueltas inmediatamente. Sí, ¿ves? Es lo que dijo. Necesitas a... Dijo yeah, güey. Right yep. O sea, necesitas que, bottom que bottom el arma te abra la puerta, really pero campfire, dijo, ah, puedes simplemente atravesar y... Y activar la puerta, o sea, triguear de que cruzaste, so dice Simón. Like te digo, güey, se, se ve que son los devs. Sí, efectivamente, son los devs e intuyen. Pero está muy chido, o sea, porque, o sea, te da, te da, te da a ver que de que, de que sí, este, tiene mucho sentido lo que haces, porque, por ejemplo, mucho de lo que, o sea, los speedrunners o los que estamos metidos en este rollo, no somos los devs, o sea, todo lo que nosotros hacemos es simple conocimiento empírico y de que ya traemos de juegos anteriores. Nada más es andar así, deduciendo, deduciendo, deduciendo. Y nosotros pasamos años o podemos pasar toda la vida creyendo que nuestras deducciones son lo que es, son la verdad, no son lo que ocurre. Y cuando un dev llega y te, te, te confirma que lo que has este, deducido, sí, que, que lo que has deducido toda tu vida es correcto, es así como de, ah no mames. Qué buen pedo, o sea, te da una pequeña satisfacción el saber de que le atinaste, ¿no? El chieftain He Obviamente, is I hard. I didn't, I didn't have the I didn't have the tank on, so so He is hard because the way this room is designed, anywhere. Yeah. creo que también se van a sacar de pedo de que ya predice por two dónde two vienen hours, los enemigos. You, I mean, you pretty frustrated did you feel like it was just was always something you could have done better? Or it was, it was, uh, sí, dijeron, no lie, de was seguro va a sufrir time, en esta parte but, porque um, la manera en cómo está diseñado was, este right? so este oh, yeah, cuarto le va a costar, pero ya, o sea, ya ya se dedujo de que dependiendo a dónde right, estés viendo, todo depende a dónde estés sure. viendo. y ¿Dónde is, estás parado? Sí, Did no se esperaban a, de que anything, like, la insta yeah, a la morra yeah. con wow. arma de su cuerpo. Parece yeah, like que scripting está kind of trying to catch up todos los enemigos con enemies rápido se fue derrotada ahí. ¿Qué es lo que pasa? Sí, vuelvo a la... Que eso no. Él like, wow. <laughs> tickles them with the sentinel beam. Yeah. No, no, no. Están yeah. diciendo sí. Oh, al Henry y así sí le dicen sí. We're seeing. We're seeing the Cuando dicen sí, se refieren beam. al Sasquatch. Y luego está en el... En esta parte siempre salen por el mismo lado. No. Este, depende de dónde estás parado y a dónde estás apuntando. Eso es lo que determina dónde van a spawnear Entonces lo que hace él es ya saben dónde colocarse y en dónde van a andar apareciendo. O sea, por eso te das cuenta de que se va y se coloca y se agacha en cierto punto y voltea a ver a cierta zona. Que es la puerta donde puede que se abra. Creo que depende más de dónde estás parado que en dónde estás viendo. Pero sí, o sea, I ya se manipula bad, el spawn. It's not as broken as everyone says. <laughs> <laughs> y listo. There it is. Esta right. fue 29. mi reacción a los devs y bad. mi explicación He's... de ciertas cosas de Halo in <laughs> Infinite. That's insane. Absolutely insane. <laughs> y pues ya expliqué un poco 25. lo que hace... Oh, wow. <laughs> right. Acaban uh, de retarlo is... a terminar en menos de 25 minutos. Watch, a Le decir, no tengo un sombrero, pero si lo tuviera me lo quitaría, güey, no? Like that was sweet and you did a lot of things that we didn't count on you doing and um And I don't know, Mika and uh, Caleb, do you guys want to throw anything in there? It was fantastic. I'm, I'm, I'm happy everyone enjoyed the uh, tank Fantastico. cannon. I hope you like the cannon, the yeah, tank, the yeah, really, really awesome uh, Excited to see kind of where this goes next. Uh, maybe este a maybe the elevators will get knocked out as the uh, next, uh, next thing. <laughs> Hopefully. <laughs> <maybe>. Next iteration. <laughs> yeah. <laughs> But from all of us uh, on the dev team to all you playing and, and watching this, we... Um, pues ya estuvo Raza, gente de YouTube. Ya saben, este video y el espierro en el lo van a encontrar en la descripción. Y pues nada, estuvo muy cagado. Cualquier duda aquí en el chat que tengan, ahorita las contestamos si es que hay.